I'm going the Soy una señora con dos chicos menores eh, que vivo hace cinco años en este lugar y hace dos años que estoy gestionando papeles y papeles porque el gobierno de la ciudad está a contra mío que no me quiere dar mi vivienda por culpa de que yo estoy sufriendo violencia con mi expareja. Tengo cinco o seis denuncias Igual no me quiere entender el gobierno en la ciudad. Siempre me quiere dejar fuera de la urbanización. Y yo no le puedo dejar a, a mis hijos en la calle ni yo. Y es una casa que yo compré por mi platita. Son tres familias que quedaron acá. Como ves que está todo demolido. Y la única casa que, que quedó fue Lore, Lorenza, Blanca Fleitas y otra familia más que no me acuerdo el nombre ahora. Este, fueron las tres familias olvidadas, según para la, para la Secretaría. Eh, este es un espacio verde y que acá no figura nadie, que esto ya está todo, todo descampado, que, que a ella no le corresponde. ¿Tus sí hijos viven con vos? Sí, uno de 13 años y otro de 16 años. ¿Por qué no entramos adentro? Porque... Vengan, vengan, vamos, entremos vengan acá. Acá vengan adentro. Siéntense ahí. ahí. Y el gobierno igual me pone excusa que ellos no pueden vivir conmigo acá, me quieren sacar y no es justo porque hay muchas criaturas que, que viven más, más mal en la calle y no me pueden llevar. Esas son excusas del gobierno. Ellos me quieren sacar los chicos para venir a, a demoler la casa porque cada casa que demuele tiene que haber una vivienda y, a, y por mi casa todavía no se le dio a nadie la vivienda entonces a mí me pertenece la vivienda. Porque todas las vecinas que le, eh, se van a la vivienda nueva que demoran la casa se quedan pobres, animales quedan todos conmigo porque ven que huele la comida y vienen que yo no le puedo tirar, no sé qué voy a hacer de él. Porque mis hijos también se encariñan por ellos, pero no puede ser muchos se gatos. Van vuelta, cuántos gatos? Hay? ¿Eh? ¿Cuánto? <risas> Ahora me pone una propuesta que me quiere construir una casa pero yo tengo que ir en la transitoria, y yo le acepto, pero el proyecto que ellos me trajeron no tiene número de casa, no tiene calle, no tiene nombre, no tiene nada. Y El, el Defensor de Menor me llamó de vuelta ayer por mi abogado y me dijo sí o sí quiere que yo firme. Y yo le dije que yo le voy a firmar, pero que me ponga todo como se debe. O sea, que tenga, que tenga sentido. Porque no puede ser así que ellos me hacen un plano y que yo me vaya en, en la transitoria y la transitoria parece que dos años y después salgo en la calle de vuelta. No me sirve.